Miembros del DICRIN apresaron al nombrado Juan Domingo Villarrosa Aliayón, de 31 años de edad, residente en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, a quien se le acusa de que en fecha 15 del mes 1 de este mismo año hirió de bala al nombrado Atul Amil Bidó Aliamín, quien reside en el sector El Capacito, donde también resultó detenido junto a Juan Aliayón. El nombrado Ángel Luis comprés García, de 23 años, residente en la urbanización Álvarez, quien al ser depurado figura con una ficha por robo del año 2017. En cuanto a los prevenidos serán enviados al ministerio público. Un no, nombre que supuestamente el otro tipo tiene, pues como yo me llamo John, ellos dicen que soy yo, pero yo la familia saben que no soy yo, porque ya nosotros vamos con él. Ellos saben que no soy me están acusando de eso porque me hacen un daño por el nombre mío. Entonces, ¿por qué la policía está arresta? Por el nombre, porque ellos saben como yo me llamo John y la gente quiere hacerme un daño, porque como yo me llamo John. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Eh? Los familiares. ¿Me entiendes? Te que... Los familiares saben que no soy yo. ¿Tú tienes cómo probar que tú no. Claro, separarte. claro. ¿Dónde tú estabas? Eso? En mi casa, y tengo testigos. Y el propio hermano del herido sabe que yo no salí de mi casa. Y está, está supuestamente venía aquí a azotarme, por eso ¿A mismo. ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Herrero. Tú eres Herrero, entonces. ¿Tú conocías a Abdul? ¿Tú, tú, tú lo conoces No. A él? ¿Tú no tienes ningún tipo de problema? No, entonces, yo, no. ¿Y yo no. Yo ni ficha tengo.